pero marica qué que aquí, no, aquí se botamos aquí este no no se botó muy cerquita marica no. No, te no, no, no, no, Se me no, no, muy no, Se va no, Voy a jugar como todo un profesional campeón. Sí. ¿Qué? ¿Por qué? Porque se salió el vato este, pues. Y se salió. Pero qué bien. Qué maldito Se volteó abajo la plataforma. Mano? Y se sale. ¿Sí? Escucho gente por acá. ¿De dónde están? buscando el lugar más lejos de Plataforma mm. ah ya lo vio de esta el baño ¿Dos uh, ¿no? ¿Dónde, ah, dónde? ¿Eres el 2 o el 1? El 4? ¿A quién? ¿Quién va a hacer el lanzamiento? Los que se botaron de la plataforma. ¿Tienes gente atrás de ti, eh? Tienes gente atrás de ti, subiendo en un carro. ¿Te los viste? ¿Eres tú el del carro? Sí. Ok. Llegué Andrés. Hecho, no me tengo Tengo, tengo Tengo Tengo Tengo no me sí, no Tengo Tengo no Tengo <risa> ah, ¿Cuántos son allá? Eh, en el lomo. Llegué la lomo, llegué la lomo. No, no, ya. Eh, ahí están. No, pase el lomo. Ah, lo recuerdo, lo recuerdo. Pasé el lomo. No, ahí, ahí acá hay gente, acá hay gente. Aquí lo perros. ¿Qué vio lo que... карман закрыт. Скучно тут какой-то. Ну вот. aquí en una caja de tron, oh, Acá en el Q-Down Vamos a subir Yo a llevar todo el no voy a dejar nada yeah, vamos a ahora hay ahí me puedo Ahí que más no bueno? con esa... Lo que necesito es un Ahorita juego con una M4 legendaria, name. marica Esa mierda, qué diferencia Lo que es jugar con un arma legendaria A una normal me, me maté 15 con esa arma ahorita Sí, es que se arman me parece que son como más ligera no sí. no la cadencia yo siento que la cadencia y la y cómo es el estremecimiento el estremecimiento lane. el, es? el... No es el ver.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 ¿Dónde están? ¿Ah, que hay una mejora, yo ¿sí que es. No, no, no hay mejor. Ah, sí, aquí hay una mejor aquí cerca. Esta fotería, venga. Entonces, ya sí, sí, ya voy, para. Aquí hay una caja. Pero hay algo. Por si algo me toca cambiar esta escopeta. Llevo una escopeta, pero tengo ganas de llevarme mi sniper, pero no sé si. Hay mi sniper mejor. Sí, Tenemos gente compañero. ¿Hay gente ahí? Perros. está. Sí. Ahí voy, ahí voy, voy, llegando, llegando, llegando. Se me abrió la mejor a perros. Lanzaron hasta a que racimos estos perros y Aquí atrás no había uno, cuidado. Este hombre estaba en suelo. ¿Tienen barras de escopeta ahí? Tienen unas poquitas. Si las doy a la loma, a la loma a la loma. Ahí estamos sí, de vamos, donde sí. somos. Eso I'm es eso. Así ah, ya. Ahí caigo con 100 Ahí hay más. Firmando las espaldas. Yo voy a coger más altura, voy a sentarme allá arriba. A esta que está acá. Sí. Por aquí había un man al frente, ¿no? Creo que al frente había un man. ah al frente había un man, cuando usted va. ¿Sí? Sí, sí, allá. Vamos, vamos por ahí. The airdrop is coming. Ah, para acá en la zona, perro. Sí, ahí, sí, sí. altura. Pero no veo a nadie, marica. A ver... A no ser que estén por. No, no se ve nadie por ningún lado, para allá no hay nadie en perro. Nadie es nadie. Deben estar ahí hay, hay un carro, ¿qué no dejo allá? No te no te no, no, no. En un carro, en un carro creo que va para la mejora, para la mejora lo que llega la mejora, ¿dónde está la mejora? lo que llega la mejora, yo me lo bajo con el sniper Ah, no se volvió Se, volvió. se quedó como por acá Viene la zona, la zona, la zona, la zona atrás, vamos a este lado, vamos a este lado techo, techo, techo, gente. ¿Ah? Atrás, atrás tuyo, atrás gente no, atrás me viene en la zona, marica Acá están, acá están, los escucho. Yeah, escucho gente para acá. The airdrop is coming. No, ustedes se fueron solos, yeah, yo man, buscando, man. Yo, esperando, yo pensando que ustedes venían atrás de mí. Venían dos atrás suyo, madre man, man, dos atrás suyo, que Cuando lo macho. Ahí lanzaron ataque de racimo. No, primo. No. Más adelante. Deberíamos coger aquella loma. loma. a cuidar la loma allá. Pero Marica si la, la zona se va a cerrar para acá. Que no un check para allá. No, ah, sí. No mucho. Sí, yo voy para allá, espérame mejor Voy para allá. Teniente ya este loco. O sea a mí. No, para allá se va a cerrar ya, ya para allá ya se No, oh, sí, sí. Escucho gente para allá, para 160. Me no, vamos a acordar que ya lo más que está aquí de Ay, hecho. tan huevo, pero estaba allá arriba y me hizo venir para acá. No, Yo venía la, iba la, para allá, huevo. No, de atrás. Es una no se lo más a loma de atrás, Que está, está cerquita de zona. Allá, allá, ver, allá al fondo está la gente en 165 donde les dije. Aquí, aquí lo aguantamos. Acá hay otra cajita. Ya. Bien, bien, bien, bien. A ver si los veo. En un carro. Ahí sí, los que llegan. ¿Van para la caja o qué? Creo que no la misma loma. Se bajaron, se bajaron. Allá se bajó uno. No se ve que me regresó a su ¿sí? suelo. Ese gol que me mató ahorita. Ese gol que me mató ahorita, perro, sin sangre. Ahí viene otro subiendo. Ese gol que me mató. La venganza es dulce, perro. Como... Es sniper, es sniper. ¿Dónde? Tengo un sniper. A la izquierda, a la izquierda. Como en... 196, 169. 169... Ya sí, ahí en Enfrente de dónde está usted. Te veo un carro. Está por ahí. Ahí lo vi, ahí lo vi. Mira aquí hay una. acá hay uno, acá hay uno. Muerto, muerto, muerto, muerto, muerto, muerto, muerto. <ríe> solo tiro, Marik. Ahí, hay, ve, gente, ve, gente. Ahí acá hay uno, yo maté allá uno. Vamos pues por eso, ok. Chau, venga, ¿o venga, chau, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, no me des solo, venga. Holographic we go, I go. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, caca, caca, Están caca, atrás, atrás, atrás, atrás, atrás. acá Acá, acá, acá, atrás, atrás, Subamos, subamos, atrás, subamos, subamos, subamos, subamos, estoy subamos, subamos, subamos, subamos, estaba una montaña, estaba en una de las montañas, no sé si ya voló. Me dio como que la puta, todas las otras que no se me han ido viene, viene por usted, viene por usted. Buena, buena, buena. Ve ahí la otro, pura arma mira. legendaria, perro, tiene este mira, man Ahí este. Far... está el este. fondo, ahí está el fondo. Ahí al fondo, ahí en la caja hay otro. En la caja, verde. Ahí en la caja, en la caja. Míralo ahí, míralo ahí. Ahí está casi muerto, venga, que está casi muerto, está casi muerto, le dio un escopetazo Allá, allá, allá, vaya, vaya, va por ahí Maricas Le dio un escopetazo oh, de frente, mama. como que tiene placa morada, le está curando, le está curando, perro no. Ágale, ágale, se está curando oh. bueno, Se lo salvó el gancho, maricas sí, sí. <tose>